El posicionamiento es una de las claves del crecimiento de cualquier empresa. Es lo que permite a un Starbucks vender un café regulero por prácticamente 10 euros que te parezca una maravilla y encima lo compartas con tus amigos y sin embargo te quejes cuando te cobran un euro y medio por el café y que seguramente sea de mejor calidad en el bar de la esquina. Nosotros, los humanos, no compramos solo productos o servicios, compramos expectativas, compramos una ilusión, compramos unos deseos, compramos muchísimo más cuando estamos comprando productos o servicios. Y todo eso viene definido con nuestro posicionamiento. En este vídeo te voy a explicar cómo utilizar el Positioning Canvas, que además te lo voy a regalar, accede al vídeo para poderlo conseguir, para que seas capaz de definir el posicionamiento de tu empresa o producto digital de forma que te permita crecer como nunca antes habías soñado. Siempre me ha interesado el, todo lo que tiene que ver con el branding, la creación de la, de la marca, pero nunca había pensado o me había profundizado en el concepto de posicionamiento hasta que descubrí el libro Obviously Awesome, eh, How to nail Product Positioning, Customers Get It, Buy It and Love It de April Danforth. Este libro que te recomiendo totalmente eh, que leas porque te da muchos insights, te permite entender muy bien la diferencia entre, entre branding y posicionamiento y la importancia del posicionamiento. Tiene una serie de conceptos clave que son muy importantes a la hora de, de, de definir estrategias de, de Growth. Eh, April parte de la base que, que muchas empresas eh, tienen un mal posicionamiento eh, es decir, hacen cosas, ellos, eh, la empresa entiende y la gente que trabaja en la empresa lo, entiende lo que están haciendo lo que quieren conseguir, pero sus potenciales clientes no lo consiguen y hay muchos símbolos o muchos signos en, en, en tu relación con tus clientes que te hacen ver que puedes tener un, un bajo posicionamiento no un mal posicionamiento, por ejemplo, que tus clientes te amen pero los nuevos potenciales clientes no tengan ni idea de qué es lo que le estás vendiendo. O que tu compañía tenga ciclos de venta extremadamente largos y ratios de cierre de venta muy bajos. Así que estás perdiendo muchísimas oportunidades en frente de, de, de la competencia. Que tengas muchísimo char, muchísima tasa de, de clientes que te van. O que tú estés continuamente eh, sintiendo la presión del precio, ¿no? Porque al final te están comparando con otras, con otras alternativas, no ven tu, tu potencial, tu diferencial. Que al final siempre todo acaba en una discusión en, en, en temas de precio. Gran parte de todo esto del posicionamiento y de no haber trabajado el posicionamiento bien en, en tu producto o tu empresa, viene de que nos centramos en lo que queremos vender, nos centramos en lo que hemos construido, pero nos olvidamos que el cliente muchas veces compra otra serie de cosas, es decir, a veces el cliente nos está comprando por algo eh, que ni siquiera nos estamos figurando. Eh, esto pasa muchísimo y sobre todo a día de hoy donde eh, los límites entre distintos tipos de soluciones eh, son difusos. Por ejemplo, Slack, que puede parecer un chat, yo la primera vez que lo vi dije, ostras, mira un chat, qué raro que le hacen un chat al mercado cuando esto hace años que esta tendencia ya no, no se usa y realmente eh, a día de hoy lo, lo está petando, pero porque su posicionamiento está están más en, en, el, en el ámbito de, de los sistemas que ayudan a, a trabajar a los equipos en remoto, que ayudan a la coordinación entre equipos ¿Vale? cambia muchísimo venderte como chat que venderte como una aplicación para, para facilitar el trabajo en, en equipo y pasa con casi cualquier cosa hay productos que pueden venderse como un CRM o como una solución de marketing automation ¿Vale? Entonces ya solo que tú decidas un poco qué sabor tienes y cómo vas a vender el producto tecnológico eh, que tienes cambia muchísimo el, el resultado. Al final tú sabes qué producto tienes, pero el posicionamiento, si lo quieres ver aquí simplificando, es mucho más complejo de esto, pero lo que te permite es ponerle eh, el empaquetado, ¿no? saber pues qué, qué con qué paquete vas a ir, eh, fuera, cuál va a ser la, la, la forma en la que la persona cuando te vaya a comprar te va a ver. Y eso cambia, ya lo sabemos, como consumidores de los supermercados, por ejemplo, dependiendo de cómo sea el envase y de qué colorcillos haya y cuál sea el, la promesa que te hagan cuando estás comprando, pues va a cambiar muchísimo la película. April cuenta eh, que existen tres tipos básicos de, de posicionamiento eh, en los que nos vamos a eh, en los que nos vamos a situar eh, y, y cada uno de ellos cambia radicalmente la forma en la que nos tenemos que enfrentar a todo. Tenemos el, el, el, lo que llamamos el posicionamiento head to head o en castellano cara a cara, que básicamente es cuando eh, estamos entrando en una categoría de mercado que ya existe y estás intentando ganar todo el mercado al final eh, esto yo creo que es la mayoría de las empresas se encuentran eh, en, en este tipo de, de situaciones por ejemplo a día de hoy si lanzas un, un, un nuevo CRM al mercado pues te vas a encontrar una categoría que ya existe y, y al final lo que intentas es pues luchar para, para ganarlo idealmente eh, eh, en teoría vas a, vas a intentar ir a por todo el mercado el G2G es un tipo de posicionamiento que, que tiene sentido o que a lo mejor tenemos que usarlo cuando existe la categoría de mercado pero no hay un líder claro todavía, es decir, hay una oportunidad para posicionarte ahí y es donde en, en la que tú tienes que tener una ventaja competitiva, única y defendible en el mercado, es decir, tienes que ser singular, tienes que tener algo especial que te permita soñar que puedes liderar esa, esa categoría. Las ventajas que tiene este tipo de posicionamiento es que como te vas a un mercado que ya existe, pues bueno, pues es fácil para los clientes entender lo que haces. A día de hoy, por ejemplo, el mercado CRM es todo el mundo entiende lo que, lo que es un CRM, aunque hay, hay distintos sabores, por decirlo así, de CRM, pero lo puedes entender. Eh, pero, por ejemplo, las eh, eh, si nos vamos a un mercado pues de blockchains privadas, por ejemplo, que es una, una tendencia que puede haber en el mercado, pues muchas personas todavía no conocen el mercado, no entienden eh, cuáles son las peculiaridades. Entonces en el G2G siempre vamos a ir a un mercado existente, fácil de vender, y en el que tienes también otra ventaja que es que no existe un líder claro es decir todavía este mercado pues porque a lo mejor porque se ha formado recientemente está eh, fragmentado y existe la posibilidad de que tú acabes copando gran parte del, del mercado volvemos a lo mismo si nos vamos al mercado por ejemplo los CRM que os comentaba antes pues bueno por pues a día de hoy pues con un Salesforce y con eh, que dominando bastante el mercado a nivel eh, mundial pero encima con otros segundones eh, que son soluciones tipo pay y demás que llevan gran parte del mercado pues será un mercado complicado eh, hacer un G to G salvo que, que que vengas con muchísima pasta. En cuanto a los riesgos, pues bueno, pues eh, otros van a ver esta oportunidad, lo que va a hacer que sea una lucha feroz. Eh, hay que venir preparados a un head to head eh, y todos lo, los nuevos participantes pueden decidir adquirir clientes rápidamente, incluso con pérdidas. Es el típico mercado masivo donde existe una batalla por ganar el mercado, eh, donde tú tienes que ir con muchísima inversión y vas a competir con, con startups que han levantado muchísima inversión de grandes fondos. ¿Vale? Eh, si no queremos ir a un head-to-head -head, o las peculiaridades del mercado eh, son un poquito distintas, tenemos otro estilo de posicionamiento que es lo que se llama el Big Fish Smaller Pond, que es oye, un pez grande en un, en un estanque pequeño. Eh, y que aquí lo que se basa es que tú tienes una categoría de mercado que ya existe, eh, que seguramente ya tengo un líder claro en la categoría de merc mercado y por lo tanto no te vas a meter eh, a hacer un head to head, pero eh, existe algún subsegmento de mercado donde tú consideras que puedes eh, liderar. Al final eh, en, en, es lo que llamaríamos en, en España ¿no? el ser eh, eh, cabeza de ratón y no cola de león, por ejemplo. ¿Cuándo usarlo? Pues básicamente cuando eh, existe algún subsegmento del mercado que podamos identificar y que tiene una serie de necesidades específicas que podamos satisfacer nosotros y que no están siendo satisfechas eh, por parte del mercado. Volvemos, caso de CRM, pues mejor un CRM para eh, clínicas odontológicas, un CRM específico para e-commerce, es decir, hay distintos segmentos de mercado que pueden tener distintas necesidades porque el CRM se tiene que integrar con otros sistemas o porque el uso de determinadas claves, por ejemplo un CRM para e-commerce, pues vas a tener eh, que integrar mucha parte de marketing automation, te vas a tener que conectar con un Magento, con un PrestaShop, un Shopify, bueno tienes que tener todas esas cosas y si las tienes te va a dar un, un, una ventaja eh, de mercado evidentemente también lo usarás harás esta estrategia pues cuando tienes una solución que satisface estas necesidades para este subsegmento de mercado si, si no, pues bueno pues vas un poco complicadillo ¿no? No, no no te vas a meter en algo, o las satisfaces o tienes que estar dispuesto o listo para satisfacerlas las ventajas es bueno, eh, entras en un mercado existente que ya se conoce eh, y además no tienes que competir con el líder de la categoría de frente porque tú estás dirigiéndote a un subsegmento y de hecho aquí la, la competición es muy fácil porque muy seguramente el líder no tenga las funcionalidades específicas que necesite el subsegmento tendrá muchas otras eh, que sirvan para clientes de todo tipo en cuanto a los riesgos pues el líder de mercado puede copiar o adquirir una funcionalidad eh, que le convierte en una solución suficientemente buena para este nicho al que tú te diriges siempre va a estar ahí esto no suele pasar pero bueno a veces pasa sobre todo cuando cuando entras en un nicho que a lo mejor tenga mucho crecimiento y el último tipo de posicionamiento que tenemos es el de create a new game, crear un, un nuevo juego que es básicamente cuando no ninguna categoría de mercado existente funciona para posicionar tus fortalezas. Es decir, tú analizas el mercado y lo que tú estás tratando de hacer es algo pues, un poco distinto a lo que se ha hecho y no llegas a encajar en absolutamente ningún sitio. Tiene sentido usarlo cuando las categorías de mercado existentes no te funcionan, no te encajan. Además, no existe un subsegmento obvio de la categoría de mercado donde tú encajes. Es decir, no hemos encontrado un nicho tampoco donde lo que nosotros hacemos encaje muy bien. Y tienes datos que indican que está a punto de surgir una nueva categoría y tienes una solución que puede ganarla. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en Product Hackers estamos tratando de jugar este juego, el Create a New Game. Podríamos ser una agencia de marketing eh, que con, con nuestras peculiaridades, es decir, pero no encajamos 100%, pero lo que conoce el mercado es eso, una agencia de marketing. Podríamos especializarnos y virar un poco, irnos hacia Ads o hacia Marketing Automation, podríamos eh, ir a distintos subsegmentos, pero tampoco nos encajan perfectamente. Y sí que vemos que eh, por un lado lo que nosotros hacemos tiene mucho valor, nuestro enfoque de mercado es un enfoque que, que, que gusta, eh, aunque sea un poco distinto a lo que se estaba haciendo hasta ahora. Y además vemos que tanto en Estados Unidos y en otros países empieza a, a despuntar este tipo de enfoques y este tipo de agencias. Por lo tanto, estamos tratando de impulsar que lo que necesitas es una agencia de growth y no una agencia eh, de marketing. Además, nuestro offering, nuestros servicios, nuestra metodología de trabajo eh, son valores diferenciales y nos pueden ayudar a ganar el, el, el mercado. En cuanto a las ventajas, pues bueno, básicamente te permite diseñar tu propia categoría de mercado definiendo los criterios de compra, que estarán evidentemente alineados con tu oferta, lo que te da una ventaja. Esto a nosotros ya no está pasando, es decir, nosotros a diferencia de otras agencias de marketing que, que, que al final pues venden eh, soluciones a medida, donde hay unas propuestas bastante profundas que requieren mucho, eh, mucho esfuerzo, nosotros lo que vendemos es experimentación. Entonces al final nosotros lo que vendemos son, eh, con nuestras reglas del juego, Juego, nuestra regla del juego es: tú nos pagas eh, X al mes, trabajamos contigo, pero yo no te digo lo que voy a hacer hasta que no esté trabajando contigo, porque necesito entrar a ver los datos, en necesito entrar a la parte analítica, necesito hacerte un informe de estado previo, una serie de, de cosas antes de proponer un plan experimental. Vale, porque es parte de nuestro elemento diferencial. Pero como ves, por un lado, eh, es necesario para nosotros hacerlo así por cómo funcionamos y por, porque realmente si nos ponemos a decir eh, lo que vamos a hacer antes de entrar no estamos aportando valores, eso es una realidad. Pero además el, el vender que hacemos growth en lugar de marketing nos ayuda mucho a imponer estas reglas. Porque si no tratarían eh, eh, las empresas a las que nos quieren contratar trataríamos que siguiéramos el playbook del resto de agencias. ¿Cuáles son los riesgos de create a new game? Pues básicamente que crear una categoría requiere muchísimo tiempo y recursos y una vez que hayas creado la categoría debes defenderte de los seguidores rápidos, ¿no? de la gente que rápidamente se quiere subir a la ola que intentarán reclamar el liderazgo una vez que la categoría comience a formarse en Canvas lo ha creado April Danford y habla de él en su libro Obviously Awesome, y lo que hemos hecho básicamente es crear un, un template eh, que tenéis compartido, lo tenéis en, en, en las notas eh, del episodio, podéis acceder a este template y os lo podéis copiar y, utilizo, y, y así poder editar y utilizarlo para, para vuestro proyecto en el template ten, tenéis un ejemplo he, he creado un ejemplo basado en Mumbler eh, mi, mi SaaS eh, que está orientado a crear podcast de podcast pago podcast eh, premium que la gente tiene que pagar para poder escucharlo para que tengáis una referencia en cada una de las de las celdas eh, importantes eh, se explican qué es lo que se espera que pongas en esa sección pero luego como lo veis ahí está ejemplificado con el caso de Mambler para usarlo directamente eh, duplicáis la, la hoja para poder tener una copia editable y ya podéis borrar el contenido de las celdas y poner, eh, ponerlo vuestro eh, ¿Cuáles son las partes que vamos a ver del Positioning campa. Las partes que tenemos que rellenar. Bueno, pues el, el nombre de tu empresa o producto, ¿vale? En, en este caso es eh, Mambler, pero, pero podéis, evidentemente, ponéis vuestro nombre de producto o servicio y, y lo, tenéis, lo tenéis listo. ¿Cuál es tu categoría principal? ¿Vale? Y aquí lo, lo que vamos a ver, cuál es la categoría macro donde, donde tú compites. Oye, pues si soy un CRM, si soy un RP, si soy una solución de marketing automation, si soy una base de datos. Eh, relacional o si soy una base de datos orientada a objetos o soy una base de datos no SQL. Os ¿vale? si he puesto estos tres ejemplos de, por ejemplo, de bases de datos, porque ya cambia, eh, cambia bastante el panorama de ser una base de datos relacional donde compito en un mercado donde, donde hay players claros, donde está Oracle, donde está MySQL y, y sus derivadas y donde es muy complicado competir pero sin embargo si me voy a un mundo de base de datos eh, no SQL o va orientado a documentos o con algún tipo de peculiaridad o incluso un software de, de, de gestión de grandes cantidades de, de datos pues seguramente ahí tenga un, un encaje más fuerte donde tenga una oportunidad de mercado distinta ¿vale? los estilos de posicionamiento nos van a permitir aquí encajar más en categorías eh, muy masivas o en categoría, o irnos a categorías. Cate un poquito más específicas eh, que me permitan por ejemplo hacer, crear un nuevo juego o, o intentar ir a un subsegmento del mercado, Va, entonces tenemos que alinear esta categoría principal con el estilo de posicionamiento que hayamos elegido. Luego tenemos, eh, tenemos que definir cuál es la alternativa competitiva que están utilizando a día de hoy tus usuarios y clientes. Es decir, incluso a lo mejor no hay un, un producto que sea igual que el tuyo, es decir, no estás clonando un producto del mercado y estás creando algo nuevo, pero muy seguramente los usuarios estén eh, utilizando algún tipo de solución a día de hoy para, para hacer la tarea que tú le vas a ayudar a hacer es muy habitual, pero extremadamente habitual que para la mayoría de las tareas que se te pueden ocurrir, la gente esté utilizando Excel. Vale, esto es algo que, que yo entrevistando a, a gente que ha creado startups. Muchas en muchos casos lo que hacen es sustituir al Excel, vale lo cual es, es interesante. Y si no, va a haber otro tipo de soluciones. En el caso de Mambler, que es un servicio donde tú como podcaster puedes crear tu propio podcast de pago, pues creas tu podcast, le pones un precio y empiezas a vender. Eh, la alternativa que hemos encontrado que existe hasta ahora eh, más utilizada por los podcasters de pago, es decir, los podcasts que hay de pago a día de hoy, la mayoría de ellos están creados como eh, hechos como un sitio de membresía sobre un WordPress, es decir, un WordPress con, eh, con un Restrict Content Pro, con un plugin de, de, de gestión de, de membresía. Y con, eh, con algún tipo de plugin para podcasting todo conectado de alguna forma que les permite eh, ofrecer el podcast solo a aquellos que están pagando. ¿Vale? Esto es una, una realidad del mercado. Eh, o en otros casos, pues lo que se hacen es solicitar donaciones a través de Patreon o, o, o eBox ¿vale? Que esto te permite, pues, eh, que parte de tu audiencia te deje dinero, es decir, que tú tengas un podcast público y luego le digas, oye, ¿y si quieres acceder a mis episodios privados, pues me pagas en Patreon o en e -box y, y te doy acceso a los episodios privados solo para, para suscriptores. También tenemos eh, opciones de mercado como Supercast, que sería lo más parecido a Mumbler, que te cobra un, un 20% aproximadamente un 20% eh, de comisión y luego una serie de tarifas de pago mensual. ¿vale? Y ahí, ahí nosotros tenemos un, un, una diferenciación. Eh, también Castos, que te requiere un sitio WordPress y que le metes luego por encima la, la capa de Castos. Y Memberful, que requiere su, también tu propio sitio y una tarifa mensual. Lo que aquí en alternativa competitiva lo que intentamos es ver eh, el caso de Mambler específico y son las cosas que os he comentado, pero en, en tu caso tendrás que ver qué es lo que están usando. Pueden utilizar los usuarios a día de hoy para resolver el problema que tú les vas a resolver, aunque no sea exactamente lo mismo, pero te da una idea de, de cómo está el mercado. Y luego ya nos metemos en más profundidad en cuáles son tus atributos clave únicos habilitar valor y segmentos de clientes a los que importamos, ¿vale? Entonces atributos de clave únicos, pues aquí lo que vamos a ver son funcionalidades, capacidades relaciones y experiencia o cualquier otra cosa que nosotros tenemos y que otros no tienen que es algo exclusivo, por ejemplo en el caso de Product Hackers nos pasan, tenemos varios atributos clase, clave únicos tenemos que tenemos una metodología propia que es Solid Growth, que tenemos un curso sobre ella y, y nos hace distintos porque ya como poco vamos a hacer las cosas de forma distinta a los demás, tenemos una herramienta como se. Product Hacker Canvas, que es un generador de funnels completo que nos ayuda a hacer toda la tarea de Growth. Tenemos un equipo, pues el mejor equipo de, de Growth, como poco de España, yo diría de, de gran parte del mundo, porque nos hemos traído a todos los Growth eh, Managers, toda la gente con experiencia en Growth, nos la estamos trayendo al, al equipo. Y encima, bueno, pues tenemos dos libros en el mercado, el libro de Luis Díaz de Dedo de, de Growth Hacking en Anaya y el mío de Psycho Growth, que también al final nos sitúan como, como referentes. Tenemos un expertise, una experiencia, un conocimiento y una meta metodología y una serie de herramientas que nos hacen únicas vale en el caso que de Mumbler pues bueno, eh, atributos clave único que es la forma más fácil de iniciar un podcast de pago vale, con respecto a utilizar un Wordpress por ejemplo, eh, no tiene ni punto de comparación, porque un Wordpress requiere un montón de conocimiento técnico y aquí es en tres clics y lo tienes, y lo mismo con respecto a Patreon o iVoox, e pues sería bastante parecido a estas plataformas, pero lo bueno es que eh, nosotros te permitimos crear un podcast de pago eh, desde el minuto uno y no crear tu podcast público y luego empezar a, a cobrar de alguna forma no tiene costes para el podcaster, es decir, si no tiene costes, nos llevamos una comisión pero no hay un coste fijo, por lo tanto si no ganas dinero, nosotros tampoco ganamos dinero, y al final es otro, otro tributo clave único, porque el resto del mercado está cobrando como un poco una, una tarifa eh, fija eh, estamos en español y en inglés lo cual es algo diferencial particularmente para el mercado hispanohablante porque la mayoría de las plataformas solo están en inglés y nosotros tenemos tanto la web como el soporte en castellano también creemos y, y para nosotros es algo diferencial que no hace falta pedir caridad que es lo que hace un poco lo que te plantean Patreon y, y vos que es eh, tú pides a tu audiencia que te dé algo de dinero porque alguna parte pues porque les caes bien le vas a dar dinero pero nosotros planteamos que lo que hay que hacer es cobrar por el, por el contenido para nosotros es algo diferencial porque es un poco parte de nuestra propuesta de valor y a futuro eh, esto no realmente no lo tenemos pero es parte de lo que va a ser nuestro posicionamiento a futuro nosotros vemos que Mumbler es una plataforma donde se va a proporcionar además de toda la parte esta del de podcast de pago todas las herramientas de marketing para que el podcaster pueda alcanzar sus objetivos y facilitarle eh, un poquito eh, la vida Vale, siguiente punto, habilitar valor y prueba. Aquí eh, lo que tenemos que hacer es eh, decir cuál es el valor que ofrecemos a nuestros clientes, tangibilizarlo y por qué deberían creernos, ¿no? cuáles son las métricas, valores, los, los, bueno, los, las medallitas que tengo, los clientes que tengo, lo que sea que pueda demostrar que soy capaz de ejecutar, de dar, entregar el valor que, que estoy prometiendo. En nuestros casos, pues bueno, crear un podcast de suscripción en menos de un minuto. Esto está probado, lo puedes hacer. Eh, y hay bastantes usuarios que ya lo han hecho porque el proceso es extremadamente fácil y también eh, creado por podcasters que comparten su viaje, es decir el, la parte de, de, de mostrar el valor es que nosotros, nuestro podcast de pago lo tenemos eh, creado en la plataforma Mambler y es el podcast por ahora que, que más suscriptores eh, tiene y somos los abanderados del, eh, del producto ¿no? no solo lo hemos construido sino que lo utilizamos en nuestro día a día eh, y, y gracias a eso lo vamos mejorando porque, porque entendemos muy bien tanto el mercado como el Uso. Y acabamos a nivel de posicionamiento eh, hablando de los segmentos de clientes a los que importamos, que son los grupos específicos de clientes que realmente entienden nuestra propuesta de valor, y aquí no están todos, la tendencia que tenemos casi siempre es decir todo, todo el mercado ¿vale? en Product Hackers, por ejemplo, al final nosotros ayudamos a, a hacer crecer productos digitales y cualquier tipo de startup o negocio digital o negocio tradicional con una línea de negocio digital le podemos ayudar, pero sabemos por experiencia que los, eh, los sectores donde mejor encaje tenemos a día de hoy, donde normalmente nos está facilitando entrar y nos está resultando fácil, pues son sectores como media, medios de comunicación porque ahí tenemos un atributo clave único y es que tenemos mucha experiencia porque eh, eh, somos el proveedor principal en estos temas de, de la razón trabajamos también con el confidencial con mundo deportivo y con algunos otros medios es decir, estamos muy bien posicionados entonces en media eh, es un segmento de clientes a los que importamos porque saben que somos expertos en lo nuestro y además tenemos mucha experiencia en su sector también en e-commerce porque al final en en e-commerce la propuesta de valor de, de Growth encaja muy bien, eh, tanto por la parte de cerreo como por la parte de, de Growth, porque al final es transacción pura. Y en los modelos SaaS, también en los modelos SaaS, porque también son unos modelos muy transaccionales y donde el discurso de, del Growth y el optimizar todo el funnel eh, se entiende muy bien por los, por los compradores. Atacamos a todos, pero evidentemente en esos son los segmentos que, que más importan lo que hacemos. En el caso de, de Mumbler, pues también lo tenemos claro, podría ser cualquier podcaster. Pero bueno, nosotros eh, tenemos claro que el segmento principal son aquellos pequeños creadores que no tienen conocimiento técnico, ni tiempo ni recursos, que no le apetece meterse en el, el fango a montar su propio WordPress. A los, eh, a los creadores de contenidos que son más técnicos. O, o, o que tienen tiempo, que realmente bueno, que les gusta cacharra, pues seguramente les encaje mejor eh, eh, montarse su propio WordPress y demás. Nosotros a eso vamos a renunciar, nunca vamos a, a, ser, a estar tan tuneados o ten, tener tantas opciones como eh, un WordPress donde puedes eh, tocar absolutamente eh, todo lo que quieras. Eh, también eh, podcasters independientes es, es, es otro de nuestros nichos que encaja bastante bien con, con este punto anterior. Parece que son un poco distintos. Es gente que quiere vivir del podcast, pero que no está en ninguna red eh, ni tiene un apoyo específico. Por lo tanto, no se puede permitir en grandes inversiones. Y también estamos viendo que hay un posible subsegmento que son empresas que quieren crear un podcast de pago, pero olvidándose de la parte técnica, ¿no? que les interesa el podcast como un, un canal más que incluso para monetizar parte de su audiencia, pero pero que quieren hacerlo más o menos rápido y, y sin una gran inversión. Renunciamos a gran parte del mercado porque hay muchas empresas grandes que quieran algo muy custom a las que no le vamos a dar servicio y de hecho ya se nos ha planteado en algún momento la posibilidad de, de hacer cosas un poquito a media para gran empresa y le estamos diciendo que no porque no encajan con nuestros segmentos porque tenemos una visión de producto muy clara y, que, y queremos posicionarnos en, en, en este nicho que es donde vemos que en el medio y largo plazo va a haber eh, más crecimiento. Lo dicho, espero que te haya resultado útil en entender un poco cómo se utiliza este Positioning Canvas y también los estilos de posicionamiento. Te recomiendo que te, que te vayas a los comentarios a las notas de, que tenemos de eh, asocias a este contenido eh, y accedas al template, al positioning canvas para que te lo puedas eh, descargar te haces una copia y lo puedes utilizar y ya lo rellenes con los datos de tu proyecto y espero que te ayude a crear un posicionamiento más potente o más adecuado que, que encaje mejor con, con las necesidades de tus clientes y te ayude a crecer y recuerda que en Product Hackers Go nuestra formación y membresía sobre growth, tienes cursos, tienes templates y un montón de recursos y sesiones live cada dos semanas que te van a ayudar a llevar a tu empresa al siguiente nivel.